Entonces en este episodio te voy a enseñar las tres herramientas o tres formas que yo tengo de organizarme mientras viajo para que el negocio siga hacia adelante y además, bueno, con resultados que, que son excelentes. Y... Yo utilizo, digamos, tres herramientas o tres cosas fundamentales mientras, mientras viajo, las he ordenado de menor importancia a mayor importancia y para ser honestos hay muchas de ellas, sobre todo esta última que te voy a decir, que hay mucha gente que no utiliza. Y sí, la pongo la última porque quiero que te quedes hasta el final. Así que nada, voy a pasar a enumerarte cuáles son esas, esas tres herramientas o pasos que yo utilizo para organizarme mientras viajo y que mi negocio pueda seguir funcionando. Lo primero de todo es Google Calendar. Si hay algo que no está en el calendario, no existe para mí. Utilizo Google Calendar para todo, para el tiempo libre, para el tiempo que voy a, a planear excursiones fuera, para el tiempo que voy, que simplemente me apetece leer, para el tiempo que simplemente me apetece descansar, para el tiempo que voy a dedicar en una reunión, para absolutamente todo. Como te decía, lo que no está en Google Calendar no existe y esto es algo fundamental muchas veces tratamos de retener todo en la cabeza voy a hacer mañana esto a las 12 y esto a la 1 y después, no apúntalo en Google Calendar y olvídate, y cuando llega el día lo abres a primero de la mañana y ves cuáles son las cosas que tienes que hacer para mí, Google Calendar me ha ahorrado años de vida y sobre todo, y aquí te va un tip, es trabajar en bloques de tiempo es decir, ¿cómo funciona esto? pues yo cuando me pongo a trabajar, no empiezo a hacer 20.000 cosas, sino que tengo un tiempo para cada cosa por ejemplo, pues tengo una reunión y me va a ocupar 15 minutos. Tengo que hablar con el cliente y me va a ocupar 45 minutos. De ahí no pasa. Es decir, el tiempo es súper valioso. De ahí no pasa. Entonces, esto al final lo que consigues es. Bueno, ley al final de, de Parkinson, ¿no? Una tarea se expande en el máximo tiempo que tú le des. Si yo esa reunión que fijo en el calendario con 45 minutos, digo, bueno, pues voy a, voy a ponerle 3 horas seguramente hable de las mismas cosas pero en vez de 45 minutos en 3 horas, de hecho hay estudios que avalan esto Entonces, súper importante trabajar por bloques de tiempo por deadlines, de hecho esto en los lanzamientos funciona muy bien, cuando haces un lanzamiento los mayores picos de venta vienen al principio cuando le pones bueno, pues un bonus de acción rápida o, un, o le das un motivo a la gente para que compre y al final ¿por qué al final? porque se está acabando porque ya, ya está se cierran las plazas es súper importante para mí este tip eh, Sé que te va a servir de, de ayuda Y es trabajar por bloques de tiempo Segundo tip o segunda herramienta Que yo utilizo Comunicación diaria Con el equipo, con los clientes En nuestro caso, en nuestra agencia Utilizamos Slack Que para mí bueno, es, una, es una herramienta Gratuita, está la versión de pago Nosotros con la herramienta gratuita nos apañamos Y utilizamos Slack Slack es como, te diría que Whatsapp Pero simplemente Entrado en el negocio puedes compartir imágenes vídeos urls es como el chat del negocio podríamos decirlo así es el chat del negocio entonces lo que te sirve slack es de poder para poder mantener esa comunicación diaria ya sea con tus clientes o con, o con tu equipo sin o evitando esas distracciones que por ejemplo pues pasaría si estuvieses hablando por, por whatsapp o por cualquier otra otra herramienta entonces Utilizar Slack o cualquier otra herramienta De comunicación diaria, tanto con los clientes Como con el equipo Como habrás podido ver, hasta ahora Todas las herramientas se pueden hacer desde Un teléfono móvil No obstante, yo suelo llevarme el ordenador Por si hay que hacer algún cambio, alguna revisión O lo que sea Siempre me gusta estar involucrado Y eso es algo que, que Mucha gente me dice, oye Dani, pero joder Si tienes la oportunidad de irte con tu móvil a cualquier sitio ¿Por qué te llevas el ordenador? Y es que y esto mucha gente no lo entiende, pero cuando te metes en un proyecto, cuando empiezas un lanzamiento, te involucras tanto, sientes tanto cada cosa, cada cosa que está pasando entre esta persona y este... y cómo está yendo el taller y hay mil personas esperando y... sientes tanto cada cosa que para mí es imposible no llevarme el ordenador. Podría hacerlo, sí, pero no me sentiría a gusto, no estaría cómodo. Al final lo que queremos es que nuestros lanzamientos salgan lo mejor posible. Y esto implica pues, que a veces me toca coger el ordenador, hacer alguna revisión, o entrar, ver, ver algunos ajustes que se han hecho y que están erróneos, o si el, no sé, hay algo que no está traqueando bien, me, me encanta llevarme el ordenador y es algo que disfruto, es decir, no, no me supone un esfuerzo, es algo que disfruto. Me encanta estar en una cafetería y no, no en la playa tirado como, se, como la gente cree con el coco. Al final lo único que consigues es con eso, tirado en la playa con el coco, es que el ordenador se te manche de arena. A mí me gusta estar en una cafetería, si tiene vistas al mar, pues vistas al mar. Si tiene vistas a la montaña, pues vistas a la montaña con mi café. Si hace calorcito, pues un, un, un frappuccino con hielo. Y, y si hace, bueno, pues estamos en la montaña, pues un café calentito con leche. Y estar trabajando con el ordenador. Para, a mí eso me encanta. Podría estar horas y días así. Entonces, recapitulando y ya vamos a la, a la última clave o la última eh, herramienta que para mí es imprescindible y esta es casi nadie veo utilizarla. Y es que nosotros cuando ejecutamos un lanzamiento o cuando vamos a hacer un proyecto, lo que tenemos es hojas de Excel donde aparecen las actividades que tiene que hacer cada persona en cada uno de los días. Si trabajamos con un calendario a 30 días, ¿dónde pone? Pues lunes 20, pues eh, Claudia tiene que crear los emails de campaign Juan tiene que programar las campañas de captación. Con esa organización lo que te permite es saber si estás al día, si no, si te quedan cosas por hacer, si quieres adelantar cosas que tienes en el futuro y así ese día te lo... pues no tienes ni siquiera que levantar la tapa del ordenador. Entonces, súper importante tener Google Calendar, pero tener... Un calendario con todo tu equipo o con tus clientes en caso de que no tengas equipo Donde se sepa exactamente qué hacer cada día y a qué persona le toca esto Esto nos ha evitado muchísimos, muchísimos, muchísimos errores Y sobre todo ahorrarnos muchísimo tiempo De hecho esto es algo que nadie utiliza Yo entiendo que quizás puede ser complejo el, el crear pues, un calendario así o, o cuáles son los roles que tiene que hacer cada persona Nosotros por supuesto que lo incluiremos en la incubadora de lanzamientos que es el programa que crea, bueno, que estamos creando y que saldrá y dará la luz en febrero del año 2022. Es, bueno, Va a ser brutal, va a ser brutal, donde al final, bueno, pues debido a la alta demanda que tenemos ahora con los lanzamientos, necesito que alguien satisfaja, como se diga, no sé ni cómo se dice, satisfazca esas necesidades que, que tiene el mercado, porque es, es increíble. Cada vez más y más personas nos preguntan: oye, ¿puedes gestionar mi lanzamiento? Oye, me interesaría lanzar y no damos abasto. Y como has visto, si aprendes a hacer esta, si aprendes esta habilidad, es algo súper, súper sencillo y que te va a permitir trabajar desde tu casa o desde cualquier parte del mundo ayudando a otras personas y también, bueno, pues, viviendo una vida bastante guay. <ríe> no nos vamos a engañar. Entonces, nada, hasta aquí el episodio de hoy. Vivir viajando es posible y, sobre todo, estas herramientas a mí me han hecho que sea mucho más sencillo. No obstante, también me gusta estar en mi oficina, también me gusta estar en este espacio. Yo no sé, cuando estoy fuera a veces incluso lo echo de menos, ¿no? Mi oficina, el, el, el poder pues, hablar contigo con, con este micrófono, tener mi pantalla de ordenador, pero para mí lo bonito es ese equilibrio, ¿no? Entre viajar y, y estar, en, digamos, entre comillas, en casa. Creo que si estuviese todo el día viajando, me resultaría al final muy, muy monótono. Y si estuviese todos los días en la oficina o todos los días en casa, me resultaría muy monótono. Entonces, ese equilibrio entre viajar y, y estar sentado en un lugar, para mí es lo que me hace valorar mucho más todo. Y que es increíble, <risa> que estoy que súper estoy orgulloso y, y que hace años para mí estaría impensable. Así que nada, suscríbete desde donde quiera que me estés escuchando, te envío un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!